Buenos días. Un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, estamos hoy reunidos, José Luis y yo, para hacer una nueva sesión de grabación de, de vídeos. Eh, antes de empezar, quisiera dos o tres advertencias. La primera es que hemos, eh, hemos introducido audios en la plataforma iVoS que ustedes pueden escuchar. También decirles que en el blog, en la dirección jgguerrero.es, ustedes pueden escuchar estos mismos vídeos. Y también les sugerimos que ustedes pueden instalarse en su, en su móvil, eh, pueden descargarse estos vídeos para escucharlos eh, cuando ustedes, eh, por ejemplo, pues estén haciendo deporte o vayan en el coche o cosas parecidas. Y otra última cosa es que eh, queremos a corto plazo hacer eventos en directo eh, primero mmm, primero a través de youtube y luego pues ya lo introduciremos en otras en otras redes en otras plataformas bueno eh, lo primero que quiero hablarles hoy es mmm, responde a esta pregunta que yo les hago a ustedes y me hago a mí mismo la pregunta es qué es lo que nos mueve a los seres humanos qué es lo que hace que cada día Pongamos nuestro interés, nuestra motivación, nuestro deseo, nuestra energía, nuestra fuerza, ahí en la vida. ¿Qué es el placer? La necesidad de afecto, la necesidad de sentirnos poderosos, la estética, el sentirnos guapos... Eh etcétera, ¿sería alguna de estas motivaciones o serían otras? Porque claro, fíjense ustedes, en la vida de los seres humanos hay un montón de cosas que no se pueden explicar solo pensando como Freud decía, Freud decía, al, principio, Freud decía al principio, que la motivación esencial y fundamental del ser humano era la búsqueda de placer, que es lo que rige al aparato psíquico es la búsqueda de placer y la evitación del dolor y Freud parte de ahí parte de ahí y entonces lo que hace es que va teorizando qué ocurre cómo ocurre de qué manera ocurre qué pasa con ese placer a lo largo de nuestra vida es decir es como si yo, yo le dijera a ustedes como la corriente de un poderoso río qué pasa con esa corriente eh, va directa al mar eh, la empleamos para hacer, para poner un dique y, y, y hacer energía y regar los campos y abastecer las ciudades, o etcétera etcétera Podemos hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, las estamos haciendo. Igual podemos pensar del placer. Pero claro, fíjese que Freud mismo, eso que le he dicho de la búsqueda del placer y la evitación del dolor, Freud lo mantuvo así hasta 1920. Pero en 1920, Freud escribe una obra que se llama Más allá del principio de placer. Y en esa obra, Freud cuestiona, cuestiona lo que había dicho antes de 1920, lo del placer. Y entonces empieza a decir que hay dentro de los seres humanos una pulsión de muerte. Una pulsión de muerte, es decir, una tendencia biológica a querer volver al estado inorgánico del que partimos. Y entonces, ¿por qué dice Freud esto? Porque Freud se pone a estudiar... Eh, bueno, hay, antes de estudiar, hay dos cosas que creo que a Freud le afectaron mucho, y es la Primera Guerra Mundial, en la que murió un hijo suyo, si no recuerdo mal, y, eh, y también que él, había, él estaba en una competencia y en un cierto conflicto de liderazgo con Jung, con Jung. Entonces Jung proponía que había una sola pulsión, la libido. Y entonces él, en esa competencia con Jung, pues eh, se sacó un as de la manga y, y con esas dos motivaciones, la de la guerra, con todo el poder destructivo que parece así como que los seres humanos busquemos la muerte, busquemos la muerte, pues... Freud empezó a pensar y entonces propuso la, eh, la pulsión de muerte, junto a la pulsión de vida, la pulsión de muerte. De hecho, la última teoría pulsional del Freud se divide en estas dos pulsiones, eros y tánatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ahora, claro, yo les preguntaría a ustedes, porque es un asunto, este es un asunto muy, muy interesante para reflexionar y para pensar. Si ustedes observan, observan la vida suya y la vida de los demás seres humanos y se ponen a pensar un poco, la cuestión está, la verdad es que es de una curiosidad intelectual enorme. ¿Qué es lo que nos mueve a los seres humanos? Porque fíjese que muchas veces muchas veces las experiencias que hacemos no son experiencias, son experiencias que exigen un montón de esfuerzo. Por ejemplo, ahora que han sido hace poco tiempo los, los Juegos Olímpicos, fíjese ustedes los deportistas, los deportistas que van a los Juegos Olímpicos han estado entrenándose durante años para ir allá, pero ese entrenamiento les exige a ellos un montón de esfuerzo, se privan de un montón de cosas, de muchos alimentos, tienen que someterse a un esfuerzo cotidiano, diario, bajo la dirección de un preparador, de un entrenador, que les exige un montón de cosas y tienen que que tener una disciplina férrea para poder estar en máxima forma cuando lleguen esos juegos. Y esto pasa a todos los futbolistas de cualquier otro deporte que sea un deporte de competitividad. Entonces, claro, nos preguntamos una vez más: ¿y qué es entonces lo que mueve a los seres humanos? Y resulta que muchos seres humanos, eh, a través del esfuerzo, a través del esfuerzo y del sacrificio y de la renuncia, ...buscan la satisfacción en su vida. Se siente, por ejemplo, cuando un deportista le dan una medalla de oro... ¿eh? ...o gana la liga, o gana el campeonato de un determinado deporte... ...aunque sea jugar al ajedrez o jugar a cualquier juego de cartas... ...un profesional, ¿eh? pues se siente orgulloso, potente, importante... Es eh, Si es una si es un primera fila, eh, por ejemplo, Nadal, en, en el tenis, salen todos los periódicos, en la televisión, en toda la radio, etc., todos los medios informativos sale en primer plano. ¿Ustedes se dan cuenta lo que debe sentir Nadal, por ejemplo, cuando él se da cuenta que está en la televisión, en la radio, en los periódicos, en la boca de todos, en todo, en todo, en todo, en todo? En todo? ¿Qué debe sentir una persona cuando está ahí? Arriba, en primer lugar, en el candelero. ¿Qué busca esa persona? Teniendo en cuenta que llegar ahí le ha llevado un sacrificio de montones de años. Nadal lleva años y años entrenándose para llegar ahí. Y es verdad que tiene cualidades excepcionales, pero también ha hecho un sacrificio excepcional. Y lo hace, y lo hace. ...cuando Nadal tiene una lesión... ...o se da cuenta, ya lo ha hecho varias veces... ...se retira durante un tiempo para recomponerse... ...y volver otra vez con toda la energía... ...para ser el número uno... ...y quitarle el número uno a Federer. ¿Por qué hace todo eso? Porque se podía retirar. ¿Acaso no tiene Nadal ya dinero suficiente... ...para vivir holgadamente... ...sin necesidad de, de estar tan, haciendo tanto esfuerzo? Entonces, ¿qué es lo que motiva a Nadal? Pero Nadal se lo pongo como ejemplo. Porque ustedes mismos... En el terreno que les compete, aunque sea un pequeño terreno, seguramente están haciendo lo mismo que nadar. Lo mismo. Están ahí esforzando, hay gente que lleva años y años preparándose una oposición para lo que sea, para abogado, para notario, para, la, para empleo público. ¿Por qué? ¿Sólo porque tiene necesidad de comer? No. Mucha gente no lo hace solo porque tiene necesidad de comer lo hace porque a través de esas cosas él se ve a sí mismo de una forma diferente, se ve con más poder, se ve más importante, es como si se mirara al espejo y dijera, ahora estoy más guapo que antes, más guapo esa hermosura interior, esa hermosura interior. Entonces, no está tan claro de que la motivación de los seres humanos sea el placer. Sí. Es verdad que el placer es muy importante, por supuesto, pero fíjese que Freud fue mismo, el 1920, lo cuestiona y nos habla de una pulsión nueva, de la que no había hablado hasta ese momento, la pulsión de muerte en su obra Más allá del principio de placer. Pero hay todavía más. Fíjese que en la experiencia humana estamos hartos de ver personas que sufren y que sufren diariamente y que parece que necesitan el sufrimiento para vivir. Para vivir. Pero esto está a la orden del día. Mire, una cosa que siempre me llama la atención a mí, es muchas veces cuando oigo a la gente de qué está hablando... ...me doy cuenta que hablan... ...ay, es que a mí no sé qué no han ingresado en el hospital... ...ay, fíjate, ha estado muy grave... y ...o a fulano de tal lo van a operar de no sé qué... ...ay, y, y fíjate, y, y no, ya veremos a ver si sale de la operación... ...porque eso es muy complicado... ...y, o fulano de tal, oye, ¿sabes que se ha muerto fulano de tal? ...sí, es que tal, es que cual... ...entonces, hablan de experiencias de sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué la gente habla tanto de sufrimiento?... ¿Por qué el sufrimiento está tan en boca de tanta gente? Y otra cosa, el sadomasoquismo. ¡Buah! El sadomasoquismo, amigos. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente busca esplacer a través del dolor? Sí, del dolor. O bien haciendo que otros tengan ese dolor, o bien propiciándoselo a ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, el, ¿Por qué el placer a través del dolor? ¿Por qué el placer a través del sufrimiento? ¿Eh? Eh, cuando Freud habla de la pulsión de muerte, le digo esto porque es importante que ustedes lo entiendan. Freud habla, que esto lo voy a hablar con más detalle, porque sería muy largo, en un próximo, próximo vídeo. Freud habla de los fenómenos de la repetición. Por ejemplo, imagínense una persona que en una relación, una relación amorosa, Voy a hablar de una relación amorosa. Imagínense una mujer, vamos a imaginar a una mujer, y estoy pensando en un caso real, una mujer que está con un hombre y lleva casada 20 años. Y ese hombre es un, es un sádico o incluso la maltrata o incluso no le hace ni caso o incluso no la satisface de ninguna manera. Sin embargo, esa mujer no se separa, está ahí. ¿Por qué no se separa? La pregunta es, ¿qué pasa? Todo ese dolor que la mujer está experimentando y el sufrimiento, ¿qué sentido tiene dentro de su vida psíquica? Porque debería separarse. Cualquiera le diría, pero ¿qué haces ahí con este bestia? ¿Qué haces ahí con este hombre que no te da ninguna satisfacción? Aunque no sea un bestia, aunque sea un hombre normal, pero un hombre normal que no tiene capacidad ni para amar, ni para querer, ni para hacer un trato agradable, ni para nada. ¿Eh? Entonces, esa mujer, ¿qué le hace estar ahí? ¿Por qué no le dice a ese hombre, chao, adiós, que me voy, que te dejo? ¿Eh? ¿Qué? Sí, puede ser el temor, pero muchas veces no es el temor, es que ese sufrimiento de esa mujer tiene algún sentido, visto desde el punto de vista del funcionamiento psíquico de esa mujer. Esto por una parte, pero fíjese, hay otra, hay otra cosa, el placer el placer es una cosa primaria, sí, de acuerdo, tendemos al placer, muy bien, pero luego está la realidad externa. Freud decía que la realidad externa es como un perf per perfeccionamiento del placer, es decir, nosotros, sí, imagínese el placer sexual, uno busca el placer sexual, ¿no? pero claro, tú vas ahí y tienes ganas de encontrar un mujer y un hombre para hacer el amor o para tener juegos sexuales, muy bien, de acuerdo, pero claro, luego está la realidad. Porque, ¿la realidad qué es? Pues que existe ese hombre y esa mujer que tiene realidad propia y que está dentro de una realidad, dentro de un mundo, dentro de una circunstancia. Tiene una familia, tiene, tiene un montón de cosas. Si tú coges a esa mujer y la violas, estás dejándote llevar por el impulso primario a lo bestia, a lo bestia. Ahora, tú a esa mujer si tienes en cuenta la realidad, si tienes en cuenta a esa persona, que es un ser humano, si tienes en cuenta eh, que, que está de que esa mujer tiene unas expectativas, tiene unos deseos, tiene también una voluntad, tiene una dignidad, pues tú intentarás conquistarla, y después de conquistarla y que ella esté de acuerdo, pues a lo mejor tendrás relaciones sexuales con ella. Pero eso ya has hecho que el impulso que tiende al placer pase, pase por la realidad. Y esto sería lo adecuado y lo correcto. Lo adecuado y lo correcto. Por ejemplo, ahora está, ahora la televisión habla de los botellones de los jóvenes. Botellones de los jóvenes. Vamos a ver, la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que los jóvenes vayan a los botellones? Porque si la televisión continuamente está hablando mal, de, ahora con la experiencia del COVID, de los botellones, porque es justamente en los botellones donde la mayoría de los jóvenes se contagian, porque no tienen protección, porque no llevan mascarilla, porque están muy juntos, porque están mucho tiempo juntos, ¿qué es lo que hace que los jóvenes vayan a los botellones? ¿Eh? Podemos pensar cuál es la motivación que hace que los jóvenes... Una de las cosas que yo creo que hace que los jóvenes... es la psicología de las masas. La psicología de las masas se da, por ejemplo, en un estadio de fútbol hay 60.000 espectadores, 80.000 espectadores, el Real Madrid, el Barça que tienen estadios enormes. ¿Qué es lo que hace que la gente esté a gusto, incluso aunque pierda a su equipo? Claro, si gana está mucho más a gusto, pero está allí. ¿Qué es lo que hace la psicología de las masas? La secuela además, es algo así como una, una sensación en la que yo me siento muy unido al otro, como si lo conociera de todavía, como si fuera mi amigo eterno y para siempre y desde siempre. Es así como que el otro dice, gol, oh, yo también lo digo, el otro dice, qué cabrones son estos los del equipo que está ahí? y yo digo, sí, es verdad, es que son unos cabrones, porque fíjate, el árbitro y no sé qué. Entonces, yo me siento unido en mis emociones, en mis deseos, en lo que digo, en lo que siento, junto a 80.000 personas. Y eso me da así como una sensación de estar unido, de estar junto, de un placer, del placer de las masas. Esto es lo que creo que busca mucha gente joven, que se siente sola, sí, sola, que se siente triste en el fondo, que se siente en el fondo deprimida, que la vida no le satisface, en el fondo, están en el fondo deprimido, en el fondo aunque no se entere, y buscan ese estar juntos para sentir un poco de, de alegría, un poco de, de, de ¿cómo diría yo?, de efervescencia, un poquito de, de ilusión, un poquito de, de, de salir fuera de ese sentimiento, salirse fuera de ese sentimiento deprimido, depresivo, eh, de una especie de, de, ¿qué hago yo con mi vida?, ¿qué hago yo con mi vida?, ¿qué es esta vida?, ¿para qué sirve la vida?, cuando no se sabe dar una respuesta adecuada a todo eso, uno tiende a buscar cosas donde descarga la tensión. La tensión es el tedio, la tensión es el aburrimiento, la tensión es la desesperación, la tensión es el sentimiento de tristeza y de soledad profunda. Vivimos en una sociedad, amigos, donde la depresión está siendo la enfermedad psíquica más abundante, más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque en una sociedad que, cada vez, por lo menos en los países ricos... Pues claro, nunca nos olvidemos que están los países. ¿Por qué la depresión, justamente ahora que la sociedad es más opulenta, está ganando terreno? ¿Por qué? ¿Qué? Parece una contradicción. Si estamos en una sociedad que funciona tan bien y, que, y donde podemos comer y beber y no sé qué, eh, ¿por qué nos sentimos deprimidos? ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será? ¿No será que hemos creado una sociedad que satisface lo primario, pero no satisface. adecuadamente. El alma humana, la profundidad del alma humana. Y otra cosa, ¿y qué, qué diferencia hay entre placer y felicidad? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Una persona puede tener mucho placer y ser infeliz. Una persona puede ser feliz y tener poco placer. De hecho, una, uno de los sistemas motivacionales del ser humano no es el placer, es la ética. Hay personas que han estado en la cárcel mucho, Nelson Mandela, pero aquí en España, durante la dictadura de Franco, hubieron muchas personas que estuvieron en la cárcel durante muchos años y murieron en la cárcel y lo fusilaron. ¿Por qué? Porque se sentían orgullosos de haber luchado, de haber luchado, luchado, luchado a muerte, por defender la dignidad humana. Y eso, amigos, les hacía vivir aunque fuera en medio de un gran sufrimiento, y les hacía morir por esa idea. Hay ideas que hacen que los seres humanos puedan morir por ellas. Muchas ideas. Pero entonces, volvemos a la pregunta del principio, ¿cuáles son los sistemas motivacionales que mueven al ser humano? Mire, Hoy he querido hacerles una introducción amplia. El próximo día voy a... a, a a ver, ¿cómo diría yo?, a, de, a destripar, por así decirlo, alguna de las ideas que les estoy diciendo. Por ejemplo, la idea de Freud, ¿por qué Freud se inventó la pulsión de muerte? ¿Por qué? ¿Eh? Si no, podríamos decir, podía haber seguido hasta la muerte con lo que había construido hasta ese momento. ¿Eh? ¿Y por qué hay tantas cosas que no se pueden explicar con la tendencia al placer y con la evitación del dolor? Si hay mucha gente que busca el dolor, caramba, pero así, de claro, hay montones de experiencias humanas donde millones de personas buscan el dolor. Luego está, como siempre, yo nunca me olvido, señores, de dejar de ver la realidad. La realidad hay que verla. Y cuando yo hablo, no tengo en mi mente solo aquellos países ricos... Que tienen, ...donde la gente ya no se muere de hambre. No, hombre, no. Tengo muy en cuenta, tengo aquí clavado en mi cabeza... ...todos aquellos países que están llenos de violencia... ...que están llenos de odio, que están llenos de, de, de pandillas... ...que matan por tener poder, donde la gente muere de hambre... Donde, la gente, ...donde los niños tienen que buscar comida en los vertederos. No me olvido, amigo, no me olvido. ¿Y por qué los seres humanos? ¿Qué motivación tenemos los seres humanos que viven en los países más ricos... ...de someter a los otros a ese dolor y a ese sufrimiento? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos capaces de someter a esa gente a tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué placer sentimos de hacer eso? Porque lo estamos haciendo. ¿Qué pasó en el 11S? ¿En el 11S? ¿Por qué hay personas que meten en su cabeza, tienen unas ideas en la cabeza que son capaces de hacer chocar dos aviones contra las Torres gemelas donde mueren tres mil personas directamente e indirectamente otros miles y miles? Otra cosa, el día 11 de septiembre no solamente celebrábamos la destrucción, el ataque a las torres gemas, también celebrábamos el aniversario del golpe que derribó al Salvador Allende en Chile. Y ojo, mire, en el periódico que yo leía ese día, o sea, el día 11, venían tres o cuatro páginas llenas del 11S, sin embargo, lo, de, lo, de la, lo del rocamiento del Salvador Allende en 1973, creo que hace 48 años, venía un trocito así, así, una esquela de arriba hasta abajo, mientras el otro habían cuatro o cinco páginas enteras. ¿Acaso el golpe de Salvador Allende de Pinochet contra Salvador Allende no causó más muertos que el 11-S? Sí, causó muchos más muertos. Mire, el otro día veía una película que a ustedes seguro que han visto, La eh, a ver si me acuerdo de la película, la película se llama... Claro, eh, no me acuerdo ahora mismo, caramba, a ver, eh, es esta película en la que un señor, eh, un chico que vive en Chile, eh, que es americano, y una chica que son americanos, eh, el chico es, es, es cogido por, por, cuando dan el golpe de estado los eh, Pinochet, y al final lo mata en el estadio de allí, de, de Santiago, ¿Eh? Eh, Se llama Missing, Missing, ¿eh? la película se llama Missing, y la, es por... Eh sí, sí es, es, es Pixie y Jack eh, Jack Lemon. Y el director es el gran director Costa Constantino Costa Gabras. Bueno, este director que tiene películas maravillosas y que yo les, les invito a que cuando vean a este director por ahí que vean su película. La película se llama en castellano Desaparecido y, y, y el padre de, de este chico viene de Estados Unidos y él que era un neoliberal de tomo y lomo, al principio se cree que todo, está, que todo lo que había sucedido allí no tiene importancia, y que su hijo era un mal estudiante, un mal no sé qué, y le había sucedido todo eso por eso, pero no da importancia al golpe, hasta que después de investigar e indagar, a ver si podía encontrar a su hijo, se entera de que lo han fusilado en el estadio este de Santiago, empieza a darse cuenta que es aquello, que es un golpe de estado en el que había participado activamente Estados Unidos empresarios, militares, la CIA de Estados Unidos. ¿Por qué se habla tanto del 11 si no se habla de esto, cuando aquí hubieron muchos más muertos? ¿Por qué? Pues ya lo, ya se lo imaginan ustedes. Bueno, lo voy a dejar aquí, eh, simplemente eh, decirles que el próximo día eh, profundizaré en alguna de estas ideas que ustedes se dan cuenta que es un es un problema muy muy amplio. Esto es una cátedra, se una cátedra de todo un año. Pero bueno, pero ¿por qué le digo todo esto, amigo? ¿Por qué le digo todo esto? Se lo digo por lo, siempre, por lo que siempre le digo, para ayudarles a pensar. Para ayudarles a pensar. Para que ustedes tomen estas ideas, las pongan en su cabeza y piensen por sí mismos. E intenten entender este mundo. e Intenten entender la vida. Y se conviertan en verdaderos seres humanos. Que sean fermento de cambio en este mundo. Gracias.